la prensa de hoy, la información que en principio se pensaba que era un fake news, ¿verdad? Eh, que ha acaparado la atención a nivel mundial, pues la muerte de Kobe Bryant en este accidente aéreo. En un helicóptero con su hija Jana, el domingo, se está hablando de que las condiciones pues de la neblina que existía fue uno de los eh, asuntos determinantes para de que se produjera pues este accidente. Kobe Bryant, de 41 años, murió pues con su hija Gianna Bryant cuando se dirigían pues desde el condado de Orange, donde viven, a una academia juvenil de baloncesto, la academia de Mamba, al nordeste de Los Ángeles. Recuerden que a Kobe Bryant le decían la Mamba, negra. Porque sus movimientos emulaban a esta serpiente. Y parecía una serpiente. Y se convirtió, pues, era el tercer mejor anotador de la historia del de baloncesto profesional de los Estados Unidos hasta que el día, pues, de antes, de, el día antes de tener el accidente, de tener este domingo, o sea el, el sábado, estaba felicitando a LeBron James que lo sobrepasó en el tercer lugar. ...de todos los tiempos, LeBron James y él mantenían una gran pues amistad. Las demás personas que murieron en el accidente, no sé señor director si tiene alguna de las imágenes... ...de los videos que yo le envié sobre eso, pues estaban pues John Altobelli de 56 años... ...que era el entrenador en jefe de béisbol en Orange College en la Costa Mesa de California... Murió también el accidente junto con su esposa, Carrie, y su hija, Alisa. O sea que esto ha afectado mucho en la familia del baloncesto de los Estados Unidos. La universidad confirmó sus muertes en un comunicado. Y ellos decían, refiriéndose a John Altobelli, John significó mucho no solo para Oran College, sino también para el béisbol. Pues dijo el director deportivo de la universidad, pues Jason Keller, en un comunicado. También, pues, Cristina Mauser, de unos 38 años, fue entrenadora asistente del equipo de baloncesto de la Academia de Mamba. Dice ella, pues que tenía tres hijos pequeños y está tratando de descubrir cómo conducir la vida con tres hijos sin mi madre. Expresó, eh, dijo su esposo también, Matt, al NBC News. También murió, pues, Sarah y Peyton Chester. Sara y Peyton Chester, madre e hija, vivían en el condado, pues, de Orange y murieron en el accidente. Dijeron familiares y amigos que tenían, pues, que subirse al helicóptero hoy para su, para su comodidad. Y miren cómo terminó el asunto de la comodidad. Por lo general, conducía en automóvil, dice ella, cuando iba hacia Peyton. Eh, y también, pues, el piloto que, pues, estaba manipulando el helicóptero, Arasobayán. Envolaba el helicóptero privado de Brian cuando se estrelló contra una colina cerca de Los Ángeles y se incendió de inmediato. Yo tengo ahí algunos videos, señor director, no sé si ya lo tienen a mano. Pues cuando lo tengan a mano, me, pues, nos avisan. Ahí están, pues esa fue el, a nivel pues universal la primera información a nivel internacional.